Marisa Abrel, feliz por Paloma, gracias a Dios la operación del drenaje salió bien. Este viernes, la periodista Marisa Abrel contó en Instagram el difícil momento que atraviesa a raíz de algunos problemas de salud de su hija Paloma. Para los que no saben, le hicieron una tomografía a Paloma porque la veíamos caminando mal. Sin fuerza ni equilibrio. Total, que le encontraron mucho líquido en el cerebro y una mancha que ahora verán qué es, expresó la periodista. Y añadió conmovida: Estamos internados en el FLENI esperando al neurocirujano. Ella, súper bien. ¿Cómo puedo? Llenándola de amor y risas. Lloro a escondidas. Y Paloma se da cuenta y se ríe de mí. Finalmente, por la noche, Marisa volvió a volcarse a las redes para llevar tranquilidad tras la exitosa intervención de Palo. Gracias a Dios la operación del drenaje salió bien. Ahora a esperar la tomografía de mañana para ver el tumor y empezar a tratarlo. Un tumor. Chiquito y no le tenemos miedo porque con tanto amor de ustedes, lo vamos a hacer desaparecer. Almohadilla Fuerza Paloma Almohadilla Recen por Paloma Almohadilla a Paloma Almohadilla Amor Almohadilla Dios Almohadilla Sanación Almohadilla Prana Almohadilla Elin Almohadilla God, escribió en Instagram, junto a una imagen de Paloma.